Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente venimos a traer noticias potentes, noticias candentes de eh, Omega Pro eh, Antes, unos anuncios, quiero decirles que eh, a mucha gente le gustó el video pasado, les gustó el tipo de edición eh, No se acostumbren, <ríe> porque ese tipo de videos lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo de edición y tiempo es lo que menos tengo en este momento Sobre todo para estas fechas Entonces eh, la segunda parte va a salir Pero tienen que tener paciencia eh, Como ustedes ya saben en este canal Nosotros ya hemos pronosticado Ya hemos dicho muchas cosas Y todo se ha cumplido al 100% Y al pie de la letra Con cada punto, con cada coma A como lo hemos dicho Hemos dicho que eh, en cualquier momento iban a lanzar un token que esto era parte del exit scan y pues vean aquí estamos con el token de, eh, de, de Omega Pro eh, con colaboración con PULSE dijimos también que Omega Pro caía o dejaba de pagar para finales de año y pues hasta el momento, ya casi cumple un mes sin dejar de pagar, entonces podemos decir que Omega Pro ya cayó. Si ustedes eh, todavía están, tienen la esperanza, pues tiene alguien que decírselos y que ustedes entren en, en, en conciencia. Gente, no tengan falsas esperanzas. Omega Pro no les va a pagar. Todo esto ha sido una estrategia, todo esto ha sido un teatro para llevarse los últimos dólares, todos los que han comprado el token, ese dinero no lo van a ver y tercera cosa que dijimos es que iban a utilizar la vieja confiable de que los iban a hackear y que ese iba a ser la manera de decir no, no fue culpa de nosotros, fue culpa de otro ente externo fue culpa de que nos hackearon, fue culpa de... La alianza con esta nueva compañía que sinceramente nadie la conoce. Eh, y quiero que leamos el comunicado. Ayer hubo una llamada de liderazgo. Entre, me faltan comillas para ponerle liderazgo a, a esta palabra. Eh, ayer hubo una llamada en donde yo estuve presente, yo estuve viendo. Y realmente no dijeron absolutamente nada. Estuvieron cantinfleando. Estuvieron... Qué bonita manera de extender el tiempo sin decir absolutamente nada. Lo que decían es, estamos en la mejor compañía, ustedes tienen que creer, estamos creciendo. Y esto se extendió durante todo el video. Terminó y mandaron este comunicado que vamos a ver aquí. Este es un comunicado oficial mandado por Omega Pro. Ok. Ok. Dice, comunicado oficial, tras el análisis de las últimas semanas de los problemas técnicos a los que se ha enfrentado Omega Pro, está claro que hemos sido objeto de un ciberataque sostenido y sofisticado por parte de un grupo criminal organizado desconocido, ellos mismos, para proteger nuestra comunidad para proteger, perdón, <ríe> para, <ríe> me dio risa, para proteger nuestra comunidad y a nuestros miembros, hemos contratado a Hacker House de Londres, una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo, para contrarrestar esta amenaza. Mientras intentan implementar medidas efectivas para contrarrestarla, la plataforma lamentablemente no estará disponible hasta que podamos garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Esperamos que Hacker House haya completado este trabajo junto con nuestros desarrolladores de la casa en breve y continuaremos operando con normalidad. Gente, les están diciendo, ya nos fuimos con su dinero. Usted, mientras tanto, mientras llega diciembre, siga comprando nuestro token, siga dándonos dinero porque ya nos fuimos. Y si ustedes no lo quieren ver, gente, es que hay gente que de verdad, hay gente que de verdad a mí me pone a pensar. Con todo lo que hemos dicho, que todo se ha cumplido al pie de la letra, con todo lo que ha pasado, hay gente que todavía sigue, sigue creyendo en Omega Pro. Yo sé que su dinero, ustedes lo tienen, en este momento lo tienen secuestrado. Su dinero no lo, se lo van a poder dar. No se lo van a querer dar, que es diferente. Su dinero lo tienen en este momento un ente criminal que se llama Omega Pro. Y la gente no tiene esperanza en Omega Pro. Lo que tiene esperanza es en recuperar su dinero. Pero gente, sinceramente, con el corazón en la mano. Y duele mucho, yo sé que sí, duele mucho. Por eso veni venimos advirtiendo desde enero de este año sobre Omega Pro. Pero su dinero ya lo perdieron. Ustedes fueron engañados y deberían de hacerse a la idea desde ya. Y deberían de hacerse a la idea de que este dinero no lo van a recuperar. Lo máximo que podemos hacer en este momento es denunciar. Y de hecho los, los formularios que me los han estado pidiendo los tengo listos, los tengo preparados. No los he tirado porque mis abogados me han dicho Emanuel todavía no es el momento. Tienes que esperar un poquito más. En el momento que me digan, Emanuel, ya, puede soltar los formularios, los vamos a soltar. Para que todos empiecen a hacer las denuncias masivas. Eh, bastante triste, la verdad, pero todavía hay gente que cree en esto. Gente que, la verdad, da ganas de... <risa> Quería utilizar ese efecto de tiempo. <risa> Entonces, gente, eh, la verdad, la verdad... Si ustedes quieren eh, seguir creyendo en esto, si ustedes quieren seguir creyendo, háganlo. Háganlo. Pero sinceramente es una postura que no los va a llevar a recuperar su dinero. Eh, quiero mostrarles también uh, algo que util están utilizando como excusa. Eh, también es esto. Quiero que vean. Eh, un, un twitter un tweet que puso Hacker House. Eh, estamos recibiendo una serie de consultas en relación con Omega Pro este, este tipo de consultas es todo el mundo preguntándole ¿ustedes están realmente trabajando con Omega Pro? ¿por qué la gente llega a preguntarles esto? porque Omega Pro perdió su credibilidad ya la gente está abriendo los ojos no es tan fácil como decirle a la gente X y Y y que ellos realmente crean X y Y Sino que ya están yendo a preguntar a la fuente a ver si es cierto. Lástima que no lo hicieron con la tarjeta de Visa. Si hubieran dado cuenta que Visa no está trabajando con Omega Pro. que Estas tarjetas están siendo hechas por una compañía secundaria que agarra el chip de una empresa de un banco real y lo, lo pone sobre una tarjeta que diga OME. Eh, entonces, podemos confiar... Podemos confirmar que hemos estado trabajando con el equipo de Omega Pro en relación con este asunto. Y para todas las actualizaciones y consultas adicionales, consulte. Y ahí abajo ponen un tweet, un enlace. Entonces, gente, sí están trabajando. Pero, ustedes saben que, como se dice popularmente, por la plata baila el mono. Por la plata estuvo Ronaldinho en primera fila en los eventos de Omega Pro. Por la plata está Eric Ward, que luego salió diciendo lavándose las manos que él simplemente es un eh, coach el, lo que ustedes vieron en la transmisión de el liderazgo fue un video pregrabado ni siquiera era en vivo que Eric Ward estaba hablando eh, todos los coaches que están ahí están por dinero entonces para seguir con el teatro Omega Pro le da dinero a Hacker House para que diga que sí que realmente están trabajando pero todos sabemos que que ese dinero lo tiene secuestrado Omega Pro esto del hack es una simple patraña entonces si ya sabemos que todo esto es mentira ustedes no deberían de, de, de esperar que ese dinero no. les vuelva ustedes lo que deberían de hacer en este momento es ir tomando capturas ir haciendo listas de todos los líderes que ustedes conocen nombre completo si tienen número de identificación mejor para ir denunciando desde ya eso es lo que deberían de estar haciendo ustedes, eso es lo que debería estar haciendo la gente no creyéndoles a, a la gente que, que los adoctrinó, la, a la gente que le dio falsa información vean esto es tan, esto es tan sencillo muchachos esto es tan sencillo yo no sé ¿Cuántos de los que están viendo este video son casados? Yo soy casado. Pero la mujer es una cosa, es una cosa, vean, no hay manera de engañar a ustedes, un hombre engañar a una mujer. Nosotros somos tontos para, para engañar a una mujer. Les voy a poner un caso, un, caso eh, un ejemplo en el que ustedes se pueden sentir identificados o no, pero esto está sucediendo exactamente igual. Ustedes, como hombres, eh, juega la selección de su país, salen del trabajo, se van con sus amigos al ver el partido, se van con los panas al ver el partido, se toman dos, tres cervezas, termina el partido, llegan tarde a casa. Su esposa les dice, ¿por qué llegaste tarde? Y ustedes le dicen, eh, no, es que salí tarde del trabajo. Señores, la mujer ya sabe dónde estaban, ustedes ya saben. Donde estaban, saben que estaban viendo el partido, salen, saben a la hora que ustedes salieron Les está preguntando, porque ella quiere ver hasta dónde llega su mentira Ella quiere ver hasta dónde vas a inventar Y usted le dice, no, es que salimos tarde del trabajo Nos pusieron a hacer inventario, lo que sea Y la mujer le dice, qué raro, yo pasé por el trabajo suyo y yo vi que estaba cerrado Ah, no, es que estábamos haciendo inventario a puerta cerrada. Qué raro, yo vi a sus compañeros salir temprano. Ah, no, es que yo fui el último. Y la mentira sigue y sigue y sigue y sigue. Ahorita, nosotros, los que sabemos lo que es Omega Pro, los que sabemos que realmente esto es un estafa, un esquema piramidal, un ponce. estamos en esa situación. Ya sabemos que Omega Pro se robó el dinero. Ahora todo lo que viene aquí en adelante es un show. Estamos disfrutando del show. Disfrutando, viendo a ver qué mentiras se sacan de la manga. Todo esto del hacking, todo lo que se viene. Vamos a ver con qué telenovela más nos salen de aquí en adelante. Y vean, para estas empresas, siempre para, para continuar con su mentira, pagan mucho dinero, el dinero que ustedes les han dado. Yo me acuerdo con Pietra Verdi que habían rangos. Pietra Verdi era una empresa de minería donde para confirmar que realmente trabajaban en minería la gente que alcanzaba uno de los primeros rangos, le mandaban una piedrita una esmeralda real y usted decía me están mandando algo físico, una piedra de que es una empresa de minería y todas estas, piedras, todas estas piedras eran compradas se las mandaban a la gente para que creyeran empresas como Omniatec que trabajaban Dice que en minería de bitcoins tenían fábricas enteras de Bitcoin y compraron equipos de minería que no estaban trabajando. Los tenían simplemente para las fotos, para los videos. Entonces, si ellos tienen el poder adquisitivo para hacer que una, una mentira sea creíble y que muchos y que sus propios líderes crean la mentira que están contando, pues son capaces de muchas cosas. Eh, por último muchachos ya para irnos, esto es un video eh, que no quiero tardar tantísimo, una noticia de W Radio quiero que la vean y vamos a ver los aspectos esto recién recién acaba de salir Omega Pro Omega Pro caído, analistas cuestionan versión de hackeo y reiteran presunta estafa la plataforma de trading aseguró un comunicado que recibieron un ciberataque sosteniendo y por esta plataforma no estará disponible. En las últimas semanas miles de personas alertaron que la plataforma de trading Omega Pro que no está ni autorizada ni vigilada por la superintendencia financiera está caída. Una plataforma cuestionada por su promesa de rentabilidad mensual del 4 al 10%. Aunque las quejas de los usuarios diciendo que eso demuestra que explotó esta supuesta estafa, hace una semana el gerente de Latinoamérica, Juan Carlos Reynoso, explicó en una videoconferencia que estaban teniendo problemas por intentos de hackeo. Han habido unos atrasos esta semana porque han habido muchos intentos de hackeo y esta situación no sé, no sé que muchas personas tengan que trabajar para que esto funcione óptimamente. Probablemente en las últimas horas o al día de mañana. Todo esté al 100% operativo. Cosa que no sucedió así. Hasta el momento la plataforma sigue con problemas. Sin embargo el problema continuó en las últimas horas. La plataforma aseguró un comunicado que recibieron un ciberataque sostenido. Y por, plataforma, y por eso la plataforma no está disponible hasta que puedan garantizar la seguridad de comunicado ante eso decenas de usuarios así analistas económicos nos han dicho que esto sería una excusa pa para que empiece el fin de los muchos que el fin de lo que muchos han denominado una pirámide, ese es el comunicado que leímos nosotros eh, muchachos el que tiene ojos para ver, que vea. Y el que quiere seguir creyendo. Yo por mi parte, eh, doy por sentado que Omega Pro ya se fue. Doy por sentado que esto simplemente es para extender el tiempo y poder captar más dinero vendiendo estos tokens. Estas shitcoins que no tienen ningún valor y que el valor es 100% manipulado. Entonces, si usted quiere seguir creyendo en estos cuentos de hadas, en estos cuentos fantasiosos, sígalo haciendo. Yo ya cumplí con mi misión. Todo lo que, se, lo que está sucediendo se pronosticó en este canal. Se dijo que para épocas de diciembre caía. Se dijo lo del token. Se dijo lo del tema del hackeo. Y todo sucedió como se dijo. Entonces, muchachos, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima.